tardes, vamos a comenzar la transmisión. Eh, yo soy Federico Botella, soy el director del Centro de Educación Operativa, para la gente que tenemos conectada por internet y para los asistentes en la sala. Eh, transmitiremos un poquito en, eh, en, video, en webcam y después ya le daré la palabra a David y empezará la, la transmisión normal. Bien, el ciclo de webinars del CIO este año hemos titulado El Data en nuestro día actual y futuro. Eh, la Internet de las cosas trata, no solo trata de datos, eh, perdón, no solo trata de cosas sino que también trata de datos. Desde que estamos convirtiendo nuestro mundo digital en mundo analógico cada vez tenemos más datos, datos que estamos midiendo, cada vez queremos medir más precisión y generamos más datos. Estamos almacenando datos y cada vez necesitamos más espacio para convertir nuestro dato de texto, de sonido, de imagen, de vídeo. Luego tenemos problemas con los espacios. Cada vez necesitamos más seguridad. Eh, Recordar los recientes ataque que hemos tenido de Twitter, de eh, Spotify, de Netflix. La Internet de, de las cosas y por tanto la Internet de, de los datos. Eh, según el Gartner Group es una de las top 10 tecnologías eh, estratégicas para este año 2016 entonces para hablarnos de datos esta tarde tenemos en, en la sala a nuestro científico de datos, a David Ibarra que eh, va a darnos una conferencia que lleva por título ¿Cómo se gana la vida un Data Scientist? algunos ejemplos entretenidos el próximo viernes en este ciclo vamos a tener a Iber Valero que nos va a impartir la conferencia Building Innovative Data Products in a Banking Environment. Y cerraremos este ciclo el martes 8 de noviembre con Víctor Pascual, que nos hablará de cómo visualizar los datos en su conferencia Más de Mil Palabras. David Ibarda es Senior Data Scientist en Vida Caixa desde marzo de este año 2016 y anteriormente ha estado durante más de 8 años en empresas del Grupo Suez dentro de la industria del agua, ...trabajando como Senior Data Scientist, como Project Manager o como Ingeniero en IMALDE. Debo decir que es un placer tener hoy aquí a, a David... ...puesto que lo primero es él es licenciado en Ciencia y Técnica estadísticas, e Ingeniero de Telecomunicación por la Miguel Hernández. Fue antiguo alumno mío de, de Estadística. Por aquellos años yo ya veía que, que David iba a llegar lejos... ...y fíjese si ha llegado lejos que, que recientemente ha aterrizado... ...desde un congreso User Art de 2016 en San Francisco... Y creo que nos va a contar algo también esta sí. tarde de ese congreso. Eh, bien, pues eh, les voy a dejar con David a todos los asistentes de la sala, a los que os habéis conectado por internet. Gracias a, a todos por vuestra asistencia. Creo que tenemos de distintos países como de Argentina, de México, de Perú y de distintas universidades españolas y, y alumnos también de la UMH que se han conectado. Pues bienvenido a todos. Vamos a quitar la, la webcam pero que eh, así desconectaremos y David, cuando quieras. Vale. Muchas gracias. Está ¿sí? muy bien. Bueno, pues nada. Eh, vamos a empezar. Vamos a ver. Sí. Ah, vale. Bueno, lo que voy a contar es, eh, en parte, parte de la charla esta que hay en Stanford, sobre el uso de, de agua agua, Luego también daré un poco de repaso de lo que hago ahora en, en casa como Data Scientist y, bueno, eh, un poquito lo que he ido haciendo durante todos estos años. Y al final os presentaré algunas fotos del Congreso con, con algunas cosas que, bueno, creo que, que es interesante comentar. En primer lugar, ya nos metemos en el tema, el tema del agua. En el tema del agua eh, voy a tratar algunos casos y. En concreto, este va de, de la predicción automática de la demanda de agua. Eh, entonces, lo primero que quiero hablar es del horizonte. Eh, no es lo mismo hacer predicciones a, a corto plazo, es decir, para las siguientes horas, eh, para los siguientes días, que hacerlas para, para medio y largo plazo. Por ejemplo, cuando se hace a corto plazo, se puede utilizar información de, de, de la predicción meteorológica, porque estas sí que digamos que son fiables a corto plazo. Puedes utilizar información de si el día es festivo o no es festivo, el tipo de día de la semana, se puede hacer mucha digamos transformación de variables, te puedes crear variables para, con, el, con máximos y medias móviles, el mismo periodo, la demanda en un periodo anterior. Puedes utilizar, por supuesto, eh, métodos de series temporales, ya que hablaba del, del paquete forecast y puedes combinar métodos como métodos como GLM, como ElasticNet, eh, como métodos basados en árboles o incluso redes rurales. En cambio para, para temas de largo plazo o de medio y largo plazo, y cuando ya es para meses o para años agregados ya no tiene sentido utilizar la predicción meteorológica porque bueno, ya no no es tan fiable y tampoco puedes a lo mejor utilizar el tipo de día o la hora porque ya agregas demasiado. Pero aún así puedes utilizar las las técnicas clásicas de series temporales y algo nuevo se puede hacer de hecho aquí lo que cito es eh, el tema de hacer eh, boosting y bagging con, con series temporales es una es una cosa que bueno ya los, los, los digamos ciertos cursos de estadística eh, digamos enseñan de hacer digámoslo así eh, digamos que lo que haces es descomponer la serie por el, digamos en varias, en varias en varios términos y con el ruido digamos puedes hacer puedes cambiarlo o cambiarlo de, de periodo temporal y hacer digamos, lo que sería el boosting y luego hacer varias predicciones y juntarlas y hacer el, la agregación o magín eh, bueno y esto está en el artículo este de Robert Hitman que, que, que cito aquí y es bueno es una cosa novedosa o, o interesante que se puede hacer Luego, eh, en cuanto a la agregación temporal, no es lo mismo querer predecir el consumo de agua de un solo cliente de agua eh, o, o de, un, de un contador, que a lo mejor por detrás hay alguien consumiendo, no hay nadie, o una, una fábrica, o lo que sería a lo mejor una zona de una ciudad, ¿no? que ya agrega varios consumidores del mismo tipo y es un poquito, puede ser un poquito más fácil. Y tampoco sería lo mismo si, si queremos eh, hacer una predicción de todo, de todo Alicante o de todo San Vicente, por ejemplo. Ah. Tampoco sería lo mismo si queremos hacer eh, ya a nivel de una utility, por ejemplo, una utility que de servicio a varias de estas compañías si quieres saber el total. Se pueden utilizar métodos distintos y, y maneras distintas. Y luego finalmente, eh, para el tipo de uso que le vayamos a hacer a, a la predicción, no es lo mismo hacer una predicción. Eh, para una decisión offline, por ejemplo para decidir el presupuesto de una compañía de agua que puedes a lo mejor una semana o dos que, que si quieres hacer algo en tiempo real luego veremos un ejemplo de un, de un, de un caso en NIAR eh, bueno, en tiempo, eh, control, o sea, en tiempo real pero cerca de control real en el cual solo necesitas unos minutos para hacer la predicción no, no puedes usar los mismos métodos a ver. bueno, un poco como... Eh, ¿Cómo abordo yo estos casos? ¿O ¿Cómo abordé estos casos en concreto? Pues digamos con, con herramientas clásicas, pues, con diseño de experimentos y con contraste de hipótesis. De, en cuanto a diseño de experimentos, pues se trata de preparar una serie de experimentos empíricos. Eh, con estos hago unos gráficos descriptivos, aquí cito algunos paquetes, y bueno, pues con lo mejor con, con contraste de hipótesis tomo, tomo decisiones. Aquí por ejemplo podemos ver... Eh, los residuos de determinados métodos y podemos ver pues, bueno, es que unos están, digamos, tienen, están sesgados, que otros están menos sesgados y son un poco mejores. Aquí por ejemplo podemos ver en estos boxplots los tiempos de ejecución, vemos que hay métodos más lentos y métodos más, métodos más rápidos. Para un tema de control del tiempo real pues nos puede ayudar a tomar una decisión. Entonces, luego, aparte del cómo, digamos, teóricamente o estadísticamente lo hacemos, está el cómo lo hacemos de forma práctica. ¿no? Y entonces, aquí voy a, voy a hacer un pequeño resumen. En este caso, lo, bueno en estos casos, digamos, del mundo del agua, lo que, lo que hacíamos era un ejecutable en C eh, ⁇ eh, dentro de Linux y embebíamos código R con un paquete que se llama R Incluso además podíamos utilizar librerías paralelas como MPI o OpenMP cuando necesitábamos más, más velocidad. Con todo esto, lo que montábamos era un software as a service, es decir, cada operación, digamos, de predicción, pues era un ejecutable en Linux. Lo ofrecíamos como un servicio con mensajes Google Protocol Buffer, aquello era, estaba interesante. Era, hicimos una cosa que llamábamos Servidor de Operaciones, que, que bueno, como veremos, pues, bueno, como veremos como cuento aquí, bueno, es una cosa que se hizo con, con tornado con server en Python con unas bases de datos no SQL con un gestor de colas como RabbitMQ como con Celery para hacer aplicación, para, o sea, para hacer las ejecuciones y lo bueno es que todo esto lo montábamos en una, una máquina virtual y podíamos ir a un cliente e instalarlo o podíamos montarlo en el cloud lo bonito era es que, que al cliente solo digamos le hacíamos la parte la parte cliente valga la redundancia le hacíamos solo digamos el, el, la, las librerías necesarias para llevarlo a su sistema y en cambio, nosotros teníamos una imagen, eh, digamos, eh, eh, o sea, tenemos en el servidor una serie de algoritmos que nosotros podíamos ofrecer al, al cliente, con lo cual se desarrollaba una vez y luego se, se integraba pues, las veces que, que, que hiciera falta. Esto es un poco técnicamente. Y luego ya a casos reales, ¿vale? Entonces, el primer caso que tenemos es eh, la predicción de la demanda a corto plazo para. para para una empresa de agua, digamos una predicción diaria en este caso, en cuanto a las variables, utilizamos variables como la predicción de lluvia, la predicción de temperatura, el histórico de la demanda, el día de la semana y si teníamos eh, si teníamos días festivos o eran festivos, entonces en este caso lo que hicimos fue un experimento con, con todos estos números, pues teníamos 109 días de datos para 8 digamos, municipios habíamos escogido 17 métodos de predicción y bueno eh, había un tema que, que, que era interesante o sea en una empresa de agua eh, bueno depende de lo automatizado que esté tú puedes tener datos más o menos digamos frescos ¿no? puedes tener datos de ayer o puedes tener datos de hace una semana según se le a la mano entonces podíamos tener datos que tenían entre siete siete, entre 3 y 7 días de, de, de, de, digamos de, de, de edad digámoslo así entonces lo metimos con un parámetro más porque si queríamos datos más recientes pues esto iba a ser más costoso pero a lo mejor si merece la pena pues lo hacíamos y si no, no lo hacíamos entonces te pones a sumar todos estos experimentos y son más de 74.000 experimentos y son más de 25 gigabytes de datos con lo cual pues, es un experimento interesante, grande uno de los gráficos que hacíamos para decidir era este en el cual tenemos eh, tenemos, un tenemos aquí en, el eje, en este eje de las X tenemos el tiempo que tarda el algoritmo y luego tenemos una especie de score con lo bueno o malo que es el algoritmo. Luego hacíamos otros gráficos para ver un poco el error acumulado. Pues, pues el método que daba más arriba pues era peor y el método que quedaba más abajo pues era mejor porque tenía menor error acumulado. Y bueno, seguimos. Entonces, en este caso real, hicimos unos tests eh, no paramétricos, hicimos el test de Kruskal-Wallis y bueno, primero nos preguntamos, oye, Hacen falta datos realmente frescos o hay diferencia entre los residuos de cuando usamos datos de hace tres días o de siete y bueno pues nos salía un p valor bastante alto y pues no hacía falta entonces pues usamos datos de siete días porque los porque no hacía falta digamos usar datos más frescos los datos o sea los errores eran muy parecidos en cuanto al método pues sí en el método pues nos salía un p valor muy grande y realmente había diferencias entre los métodos entonces eh, pues el método que llamamos 13 que era un método basado en el de decisión pues era igual de bueno para todos los municipios salvo para uno que era otro método basado en series temporales que era el 7 para, para el municipio digamos B entonces pues implementamos el método 13 en todos los municipios salvo en el municipio digamos B que implementamos el 7 entonces bueno aquí apenas se ve pero bueno, los resultados de producción a veces eran muy buenos. Lo normal eran errores del 3 al 2%, pero hay días que, que clavabas casi al metro cúbico. Bueno, también es. A veces, a veces había, había que acertar y a veces había que, que es un poco lejos. Entonces, los resultados de producción, después de esto estar mucho tiempo puesto, lo que hicimos fue todo este, digamos, toda esta parafernalia de test, de cómo decidimos que un método es mejor que otro, automatizarlo. Para qué? Para que ellos pudieran llegar con una nueva, imagínate que llega una nueva agrupación de Alicante, a lo mejor lo, lo parten dos trozos y dicen bueno, pues vamos a hacer dos nuevas agrupaciones y quiero predicciones distintas para cada una. Entonces ya te seleccionaría automáticamente el método que, que funcionaría mejor. Vale, otro caso, otro caso real. Este es la demanda, o sea, la predicción de la demanda, digamos a largo plazo pero para todos y cada uno de los contratos de una municipalidad, digamos así, para, un, yo que sea, por ejemplo, para cada cliente de Alicante, o por, así, por así decirlo. En este caso lo que utilizamos fue el histórico de la demanda de agua, y como es a largo plazo, pues no, no mucho más. Entonces, en cuanto a experimentos, pues partimos la población en subgrupos por zonas de, de, de facturación, que bueno, eran 71 zonas, quiero recordar y lo que hacíamos era, para cada una de estas zonas, ver qué método funcionaba mejor, digamos, para, para, para todos esos clientes también mirábamos cada una de estas zonas y un poco tratábamos de ver eh, cuáles iban a ser los nuevos clientes que iban a tener cuántos clientes iban a perder, esto del churn, eh, y bueno, en realidad, si lo, si lo pensamos, al final, como si teníamos 300.000 clientes o 300.000 contratos pues es un problema fácilmente paralizable porque tenemos como, como 300.000 300 predicciones que tenemos que hacer y las podemos digamos, paralizar de forma sencilla aquí un ejemplo curioso, pues podemos ver, esto creo que demanda diaria, pues en este pico de aquí esto es lo que, esto es lo que sería es una, una densidad o un histograma llegado al infinitos trozos, digámoslo así tenemos los clientes que consumen 0 metros cúbicos al día y bueno, una media que bueno, más o menos se alarga. Y aquí tenemos un poco la tarifa. Pues es una tarifa progresiva, como sabéis, en el agua, que según digamos lo que consumas, pues te pagas más, más o menos. En este caso, ¿qué resultados? ¿O cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Al final lo que hice fue un script en R, que hacía un poco todo esto que he hablado. Limpiaba los datos, hacía imputación, te miraba cuántos clientes nuevos ibas a tener, cuántos clientes ibas a destruir. Y Cuál es el mejor método digámoslo así, para la zona en concreto? Se construyó un ejecutable en C con MPI y, bueno, como, como contaba con el Protocol Buffer, para hablar con todo esto. Y eh, lo, que, lo, lo que hacía el ejecutable era eh, expandir digamos, ese, ese problema de 71 zonas por, por un. Bueno, al final, una implementación que hice un poco de pruebas también, era expandirlo digamos, por un clúster. Entonces expandíamos expandíamos cada uno de los, de las zonas por por un, por un nodo distinto del clúster. Fue algo rápido y sencillo porque realmente no, no optimicé demasiado, pero lo bueno es que eh, pues esto pasaba a lo mejor de con cuatro sobremesas de, de tirarse una semana de cálculo a en el clúster, pues en dos horas y 45 minutos pues lo tenía listo. Con lo cual digamos que se llaman de estas cosas de, de Big Data, ¿no? que se puede decir, porque teníamos un montón de datos. y ...con paralelismo. Y bueno, los errores que daban, eh, errores, digamos reales, eran menores al, al 1,5%, digamos, para, para estos agregados grandes. Vale. Entonces, eh, otro de los, de los casos reales también es una, es una predicción. En este caso se trata de la predicción horaria para la red de transporte de una, de una gran empresa de agua. En este caso, los métodos que utilicé fueron pues, eh, doble, doble estacionalidad de Hall Winters, métodos eh, basados en, en, en ETS, espacio, el espacio y, es, ¿cómo bueno, se Bueno, en fin, métodos ETS, técnicas de regresión, métodos de árboles, métodos híbridos... Y en este caso utilizamos eh, datos históricos, el tipo de día como un día normal, un día que era eh, fiesta o un día que era digamos eh, la víspera de fiesta, y en este caso, bueno, pues eh, para no aburriros, al final pues eh, teníamos eh, todos estos experimentos que, bueno, al final es pues, cada serie con tres, con tres semanas de datos y tal, pues teníamos un montón de, de test que al final fueron como un gigabyte de datos para, para analizar, ¿no? Entonces. Si seguimos para adelante, bueno, habíamos, teníamos aquí, en alguno, en alguno, en alguno, tenemos aquí algunos gráficos en los cuales tenemos, por ejemplo, pues que apenas se ve, el tiempo de ejecución y también lo bueno o malo que es el método, entonces pues había algunos métodos que como eran excesivamente lentos y excesivamente malos, pues directamente descartamos. Vimos que el método 40 de todos los que teníamos era el bueno, pero no era el mejor en todos los casos. Entonces, lo que lo que propusimos fue, digamos, eh, un digamos un, un operador automático que nos decida qué método es el mejor. ¿Qué es lo que hacía este operador automático? Pues con los datos recientes de, la, de las time series, para cada time series veía eh, qué método funcionaba mejor. Entonces, cada, cada time series que se quiere predecir tiene su método. Y esto es otro método más que se, que se mete y que se invocaba normalmente bueno se invoca normalmente creo que es cada semana y se reajusta. Esto viene muy bien porque hay, hay series que cambian, a veces cambia la demanda en un sitio porque, porque, porque se pasa el agua por otro lado o por cosas así. Es una cosa para adaptarse a lo que es el. Eh, pues los cambios un poco dinámicos. Y entonces, vemos ahora una cosa interesante. Con este método hicimos otra cosa más chula, digámoslo así. Hicimos un un, un digamos un un controlador en tiempo real de, de, de una red de bombeo aquí, aquí lo que veis es, es un trozo de, la red, de una red de bombeo y aquí lo que se ve, es los triangulitos son bombas eh, los, bueno, grupos de bombas, pueden ser varias bombas, puede ser una, dos, tres los cuadraditos son depósitos que son las times, que tienen demandas como las time series que queremos hacer la, la predicción y bueno, van encadenados, entonces eh, si uno tiene en cuenta que ...que lo que es la energía no cuesta lo mismo a, a, a cualquier hora del día... ...digamos que pues ahí hay zonas de más... ...estas en rojas que es el periodo pico que es más caro y el... Y el, periodo, el periodo fuera de pico verde que es más barato... ...pues lo que lo que pudimos hacer fue montar un... ...digamos un programa de programación estocástica porque claro las time series son... ...son digamos varias aleatorias a predecir. ...que lo que te hacía era eh, buscar el digamos, el, el, el scheduling, el, el, la, la programación de horarios óptima de arranque de cada una de las bombas para eh, que el coste fuera mínimo y diéramos servicio, es decir, nunca se quedara en un depósito vacío entonces otra cosa chula que se puede hacer también con R, todo esto lo hicimos al final con R es est son estos gráficos que salen de la librería Google Vis. En los cuales podemos ver pues, el nivel de cada uno de los depósitos a, para las siguientes 24 horas y aquí abajo podemos ver cuándo arranca cada bomba y a qué, y a qué digamos, a qué, o sea, a qué, cuántos metros cúbicos hora está bombeando y tal. Es una cosa sola. Bueno, esto es en cuanto a temas del agua. Eh, las conclusiones de esta parte es que bueno, con R ha sido muy fácil hacer todo esto, ha sido fácil industrializarlo con R cada día salen nuevos paquetes, por ejemplo ahora se me ocurre que podría, usar, podría utilizar Extreme Boosting para mejorar esas predicciones, se ha pasado un tiempo hemos visto que usar un cluster pues, es muy útil eh, y bueno también con RCPP que es para beber código C++ en R se puede acelerar las cosas pero no es fácil encontrar un cluster en una empresa de agua, entonces bueno por lo menos con, con MPI podríamos sacarle punta a los multicore, que ya es algo eh, también la, demanda de, o sea, la predicción de demanda de agua es algo útil para otras aplicaciones, como la detección de anomalías, eh, por, ya sea por fugas o por roturas. Y eh, a, bueno, hay otros problemas de supervivencia que, que, que también se pueden tocar en, en temas de agua. Bueno, esto es un poco lo de agua que os quería contar. Y bueno, ahora os cuento un poquito lo que hago en vida Caixa. En vida Caixa, pues como ha contado Fede, llego desde, desde marzo y voy a contar un poco de tipo de herramientas o que con un tipo de dataset se encuentra uno... En una empresa de este tipo. Últimamente, pues eso, trabajo con, con conjuntos de datos de, que son de, de medio millón de filas hasta varios millones de filas por 600 columnas, más o menos, que son variables que tenemos, que son, son datasets grandes, no se puede decir que es big data, ¿no? pero son datasets bastante grandes y tiene su gracia tocarlos. Trabajo mucho moviendo datos, pues hay paquetes como SQLDF que te sirve un poco para usar SQL para mover datos con R, digámoslo así, con RCPP para hacer transformaciones, hay un paquete muy bueno que es el Data Table que te permite mover, es increíble lo que puedes hacer con estos, o sea puedes hacer agregaciones y desagregaciones y calcular columnas y tal y es muy muy rápido, Data Table, para lo que se llama Data wrangling, lo, lo llaman, para tocar este Data Frame. Sobre todo estoy trabajando con modelos de clasificación en dos categorías, alguno de regresión. Tratamiento previo, pues eh, muchas veces trabajo con clases desbalanceadas, es decir que pues que a lo mejor tengo, pues si tengo, yo que sé, 600 mil casos, pues tengo 600 casos de un tipo y los otros son de otro. Entonces ahí ahí pues podrías hacer tú el submuestreo, digamos, automáticamente, o, o podrías utilizar como uso paquetes. Porque esto es un muestreo, porque bueno, si tú tienes un tanto desbalanceo, pues eh, a lo mejor el modelo lo más, lo, lo, lo más lógico que te saca es que te predice la clase más frecuente y santas pascuas, porque y, y acaba, digámoslo así. Entonces hay paquetes muy buenos como el Rose o el Unbalance, que al menos alguno de los de los de, o sea, de los rebalanceos que te hace te mejora un poco lo, lo que hay y bueno por citar métodos pues evidentemente para este tipo de problemas regresión logística regresión logística regularizada glmnet análisis discriminante discriminante cuadrático modelos de árbol C3, random forest y xgboost xgboost la verdad es que ha sido un descubrimiento y es un método que funciona muy muy bien eh, y además la implementación es muy buena, o sea, porque te usa realmente es un método que te usa todos los cores del, del, del, del, del PC que estés usando. Y luego, bueno pues por supuesto, mucho comparar modelos con gráficas Rock Hay gráfico, hay paquetes como el, el p Rock que nos valen para esto, y bueno, sobre todo mucha, mucha, hay que hacer mucha variación cruzada para, para evitar el sobreajuste, porque estos métodos a veces solo aprenden, se aprenden en la muestra, y, pero no, no aprenden nada. entonces es un poquito lo que hago ahora en vida, haya. Y bueno, para concluir, eh, tengo algunas fotos aquí comentadas del Congreso. Así para bueno, para acabar esto de una forma un poco más amena. Bueno, aquí tenéis, eh, este es Tom G. Y este es Trevor Husty. Tom G. Es, es uno de los que ha hecho el paquete este del XG Bus. Ha ganado eh, el premio, creo que es John, John Chambers. Eh, es un premio estadístico, está muy bien con este paquete realmente lo que han hecho es, bueno hay una cosa que funciona hace mucho tiempo que son los GBMs y han hecho una implementación que, que está rompiendo, no sé si conocéis Kaggle que, es, que hacen concursos de Data scientists pues este método creo que en el 80% de los, de, los, de, los, de los casos ganadores lo están usando o sea que es interesante que lo, lo aprendáis y bueno Trevor Hasty es, es, es, un, es uno de estos sabios, es el, el libro este de Statistical Learning que también fue una gozada, digamos, eh, estar ahí De hecho, incluso pude hablar con, luego con Tom G y preguntarle oye, estoy usando tu método para tal cosa, eh, ¿cómo, ¿cómo lo afinarías más? Y tal, estuvo es muy, es muy interesante. Luego, Silar Pafka, que fue, este fue un cachondo. O sea, este, este, este hombre lo que venía a decir era que los, está muy de moda el tema del Big Data y tal, pero que los datasets de datos que uno trabaja, normalmente no están creciendo como la RAM de los ordenadores. O sea, la RAM de los ordenadores está diciendo un poco que la, la, el Big RAM se está comiendo el Big Data, porque, bueno, eh, cosas, cosas primero, la primera foto, ¿qué, qué, ¿qué argumentaba? Aquí tenía un meme que decía algo así como que, eh, yo no siempre analizo mis datos, pero cuando los analizo me paso el día peleándome con mis herramientas, como diciendo, las herramientas de Big Data, el Hadoop y tal, son, bastante, son complejas de manejar y a veces se pierde mucho tiempo. Luego en esa transparencia que apenas se ve, te hablaba de que ahora por 16 euros eh, la hora puedes tener un, un PC en Amazon que tiene 1952 GB de RAM, o sea, como dos tengas de RAM. O sea, súbete un dataset ahí y a ver si no puedes mover eso. Y vale 16 euros, 16 euros la hora, o sea que... <ríe> Luego había otro, otro, otra foto cachonda de Harley Wigman que decía que hay que ser muy hombre para, para reconocer que tus datos son pequeños, <risa> estaba un poco de, de broma y bueno luego hablaba de que no solamente es leer un CSV, está bien, es un punto crítico con respecto a todo a todo esto del Big Data y tal que tiene razón pero que, que en el 90% de los casos se puede trabajar, ya los ordenadores no son lo que eran, digámoslo así Luego del Congreso me alegró ver que estaban allí las grandes, o sea... Google estaba, dice que tenía más de 1.000 o 2.000 usuarios dentro de, de mismo Google usando R. Luego, por cierto, estuvieron ahí a ver si querían contratar gente. tal. Luego estuvo el de Microsoft, que también sabéis que ahora dentro del SQL Server va a poder, vas a poder embeber código R. O sea que está pegando muy, muy fuerte. Luego estuvo el de eBay, que nos contaba que cuando tú metías los datos dentro del... Dentro del buscador, lo que hay debajo es un GBM que lo implementan con C o no sé si con Python o algo así para que fuera muy rápido. Y luego estaba el de Oracle que, que también, digamos que tienen su R Oracle o ORE que están embebiéndolo dentro de su base de datos. O sea que esto da una buena impresión: estaba, estaba que está pegando fuerte y que todo, todas las empresas grandes se están se están pegando por todo esto. Luego este es Max Kuhn, que se es, este trabaja en Pfizer, que es una farmacéutica, y ha hecho un mega, o sea, es un meta paquete que se llama Caret, que lo que te ayuda es a probar distintos métodos. Por ejemplo, te puede probar varios métodos, para, tienes un problema de clasificación, pues te prueba con su digamos, mega paquete, prueba todos los métodos que, de los que hay más o menos disponibles, de hecho cuando... Es un poco dolor de cabeza cuando te lo vas a instalar porque tiene todas las dependencias del universo, tienes que bajarte todos los paquetes para hacerlo todo, pero funciona muy bien y es bastante interesante, Estuvo, hay, hay, varios, hay otro paquete como MXNet que también hace esto, pero está muy bien, tuvo bastante éxito su charla. Y luego este es MacDowell, que es del de Data Table que nos dio una lección así bastante práctica del paquete este. Está muy bien, porque ahora que, que disponemos de, digamos, ordenadores con, con mucha, mucha, mucha capacidad, tener un paquete que los mueva rápido eh, se agradece, porque a veces, yo qué sé, estás haciendo una operación y dices, ostras, pues de que te tarde dos o tres minutos a que te tarde dos o tres segundos, pues agiliza mucho las cosas. Y es, está bastante, bastante bien. Luego, bueno... John M. Chambers, que es el premio, estos con Richard Beckett, estos dos fueron los que inventaron digamos, el lenguaje S en el laboratorio Bell, al tiempo que se inventaba el UNIX, y bueno, estuvieron contándonos un poco batallitas de por qué se usa el operador este menor o igual y a rayita y tal, por el terminal. Y luego Deborah Nolan, Deborah Nolan es de la Universidad de Berkeley, y para los que sois docentes, eh, hacía un poco una reflexión de lo que tiene que ser un plan de, de estudios de estadística, de lo que tiene que tener, o sea, que yo os recomiendo que vayáis todo el congreso está en, está en Internet y es, es bastante interesante en cuanto, en cuanto a, un poco a, a lo, que, lo que hay que enseñar y lo que no. Bueno, esto es del Museo de la Ciencia de la Computación, que es el UNIX, era un poco relacionado con lo anterior. Y bueno, pues ya es un poco el fin, ya me podéis preguntar lo que queráis. No sé si ha sido ameno, no ha sido ameno, <risa> pero espero que os haya gustado. Muy bien, muchas gracias y comenzamos el turno de preguntas en la sala y la gente por internet también, también puede preguntar a través del chat y leeremos sus preguntas y las responderá también David Yo tengo una pregunta porque cuando creas en el tercer ejemplo que has puesto cuando creas ese operador para que según que serie, de, qué serie de temporal sea que te haga un método u otro uh -huh. y entonces aplica ese método y ya te salen los resultados pero para comparar internamente cuál es el método, tienes que hacerlos todos eso me ralentiza, porque si ya calculas todos sí. los métodos para que luego pase, pues solo es ponerle que me saquen el resultado para este método pero realmente no los has calculado todos según métodos, ¿no? Sí, sí, la idea la idea es que normalmente yo lo que hice fue en el estudio inicial, ¿no? entonces pues tú tienes 165 series o las que sean que por cierto iban creciendo según iban poniendo sensores entonces ¿Para qué se hace el método, digamos, advisor este? Se hace para que ellos, eh, una vez ha pasado una semana, lo vuelvan a llamar, es algo que es lento porque va a volver a llamar todos los métodos, y vea si en alguna serie ha cambiado el método de predicción, ya sea porque, no sé, a lo mejor en una serie pues ya no, ya no hay consumo o lo que sea, y, y que lo cambie, digámoslo así. Sí, sí, claro que es más lento, o sea, lo que hace es todo. Lo que pasa que es que eso es un poco lo que hablamos del, del real time. No, no, no lo puedes llamar siempre. Bueno, si tienes tiempo se sería estupendo, pero en este caso, como hemos visto que el problema que iba detrás era una, una cosa que lo que hacía la, digamos, la, el scheduling de las siguientes 24 horas, es una cosa que en un intervalo de 10 minutos tiene que correr. Este, el advisor no se puede llamar eh, para las 365 series cada vez, porque te comes el tiempo. Pero sí que lo llaman una vez a la semana para ver si alguno de los métodos deja de ser el, el óptimo, digámoslo así, para, para la serie. No sé si te ha respondido. Sí, sí. Y luego otra pregunta. ¿Hm? Porque en lo de. Yo creo que ya lo has dicho cuando en el se los informes que has puesto de las bases de datos que manejas. No son big data, pero también son grandes. Decir, sí, sí. Yo que esos datos son, son multivariados, ¿no? multivariados. Sí, sí, claro. Y ahí eso no te da problemas cuando son tantos datos y tantos métodos. Porque yo no sé si ahí habéis planteado luego pasarlo a datos funcionales. Bueno, lo primero que hago yo con esos, primero, bueno, lo primero que, mmm, con esos 612 columnas, que sí son multivariantes, digamos que, por un ejemplo, pueden ser las variables de una persona sí. en un momento de tiempo. Ahí, en, en la muestra que tú tienes, puede haber digamos, variables que no te digan nada, que no tengan entropía, no tengan información. Lo primero que hago es ya. ver si tienen todos los valores iguales. De nada me sirven, evidentemente. Luego, evidentemente, el método, por eso utilizo, digamos, por ejemplo, eh, regresión logística regularizada. Porque el GLM.NET lo que te va a hacer es, eh, te va, tú le metes todas las variables, pero él lo que va haciendo es calcular unos, unos coeficientes y las va reduciendo. Entonces, claro, evidentemente le puedes meter un... ¡Hala! Meto un GLM aquí con todas las variables estas, que seguro... Que hay muchas que son... Están relacionadas, porque son recálculos que haces de... de... Entonces, digamos que las quitan. Y luego hay... Métodos estupendos, <ríe> por así decirlo, como, como, como Random Forest o XGBoost, que te hacen parte de ese trabajo. Entonces muchas veces son, son iteraciones. Muchas veces lo que haces es decir, bueno, mmm, de hecho hay, hay, un, hay un método que con Random Forest lo que hace es cogerte las mejores. A veces lo que haces es, es, es cogerte, pues yo que sé, de esas 630 que, que, te vayan, que te vayan bien. Pero sí, sí, evidentemente hay determinados modelos que se las metes todas y y te pueden dar un casco, te dan un problema. Pero sí, sí, es, es una parte. Lo bueno es que hay algunos métodos nuevos que, que lo incorporan todo esto. Que lo incorporan. De hecho, por eso también es muy importante la validación cruzada, porque a veces yo he tenido ejemplos que se si aprende la muestra, te da una UC de 1 y luego lo pones con la de control y te da una UC de 0,5 y dices, en fin, aquí ha pasado algo, ¿no? Entonces, ¿te he respondido? Vale, gracias. Sí. Eh, yo entiendo que la víctima en tiempo real tiene que acabar eso sí mano. Eso sí. Eh, no incorporáis los datos que vais recogiendo en el caso de la moda, que sí. has trabajado los años. Los datos que se recogen a diario, ¿hay alguna forma de incorporar la información que tienen para mejorar el modelo? Tal cual se está recogiendo. ¿no? Ya no lo puedes meter, el, o sea, lo metes en la gran base de datos que tienes. Uh -huh. Bueno, en realidad los últimos datos los usas. Usas hasta el último dato que tengas para hacer la predicción. Realmente la predicción, mmm, el método lo calibras en caliente. Eliges de cuál de, de cuál de los métodos puedes calibrar en caliente y lo calibras en caliente. Así que usas los últimos datos. En se cuanto... Incorporando continuamente tu... ¿La metodología sí. que usas, conforme se recogen datos, se van incorporando al...? Sí, pero no lo hacemos digamos, en streaming, por así decirlo. Por ejemplo, hicimos, una, hicimos un modelo para detección de fugas y lo, luego lo, estuvo, lo conté en el congreso este, ya en San José. Estaba en Stanford, estaba un poquito abajo. Y lo hacíamos, pero claro, lo hacíamos una vez al día. O sea, lo llamábamos una vez al día conforme llegaban los datos. ¿Qué pasa? Que tam, tampoco, tampoco, bueno, ya, ya veríamos por qué razones, tampoco es óptimo a veces, eh, bueno, o tampoco es posible llamarlo en streaming. ¿Por qué? Por ejemplo porque hay equipos que funcionan a pilas y te mandan a lo mejor la información una vez al día que procuras que sea coordinada en el momento que nos lleguen todos a la vez, igual sí que se pueden empezar a hacer cosas en streaming pero en streaming no, no, hemos, no hemos hecho, no sé si te has respondido o... Bueno, a medias, pero en streaming <risa> hablas... Es decir, en caliente, ¿no? que vas mirando... Sí, pero quizás si tienes una alerta de que el streaming te dice viendo no fugas, es el momento, ese. decir... Claro, pero si los datos al final te llegan una vez al día lo puedes hacer una vez al día, que es lo que muchas veces es lo que pasa, porque eso va con un data logger que va a pilas y comunica una vez al día, porque si comunicar a cada hora pues te lo fundes, porque... La electricidad yo creo que no tiene estos problemas, ¿no? Porque como va al lado de un enchufe pues no hay problema de ir enviando, pero en agua eh, no puedes enviar ahí todo lo que tú quisieras, pero sí que es verdad que ahí ves algoritmos y ves cosas en la, en la teoría que pueden ir. Mejoramos lo máximo posible, es decir, lo último que llega lo incorporamos, y lo y lo utilizamos. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas. La gente de internet los chat tenemos. Ah, preguntas. Okay. A ver. Eh... Aquí. Un asistente dice que tengo dos preguntas La primera, ¿cuál es el error de previsión medio de los modelos? Y la segunda, ¿qué tipos de modelos utiliza para realizar las previsiones de los inputs meteorológicos? Vale El, el error depende un poco de, de cada caso que viéramos eh, Lo que hemos hablado, por hablar de alguno Aquí estamos hablando de la previsión diaria de un 2-3% Usando... ...porcentajes, o sea... No, ...no tiene mucho sentido hablar de la RSM y tal... ...porque ya tendríamos que escalarlo todo... ...en los otros casos, pues también utilizo una métrica... ...similar... ...o sea, utilizo, o utilizo los residuos para ver si son distintos... ...en cuanto... ...el otro era... ...a ver, me dicho. ¿Qué tipo de modelos, para las previsiones de input dicho... ...no, no utilizo modelos, realmente lo que utilizo... ...en, en las empresas de agua... Se, ...lo normal... Es que por otros motivos, tú compres a, a un proveedor de datos las, las predicciones. Entonces ellos te dan predicciones de dos semanas. ¿vale? Entonces mi, mis inputs son las predicciones que producen esos modelos que yo compro. Y yo simplemente los utilizo tal cual. O sea, si ellos me dicen que mañana va a llover y no llueve, bueno, pues yo he puesto que llovía. O sea, eso es lo que uso para el calibrado y eso es lo que uso para la, la, la predicción. Es una cosa que se quejaban a veces los operadores, decían, bueno pero bueno, lo que, lo que hay es la, la predicción o sea, lo, no... y bueno, en cuanto a inputs pues si me ha preguntado algo más de variables pues por ejemplo, en el tema de lluvia utilizábamos, creo recordar en, en este caso utilizábamos la Ajá, a ver. sí, en este caso utilizábamos la cantidad de precipitación diaria porque esto era para hacer una precipitación diaria la temperatura mínima, media y máxima de, del día, o sea, si sí, me preguntaba por las variables, pero he bueno, respondido todo ¿Hay otra más? Más arriba y arriba ah, Aquí tenemos una de mi informática Dice que como informático que soy Mis dudas son más técnicas que conceptuales ¿Desarrolláis vuestros propios paquetes de RD Para realizar vuestros cálculos? ¿O ejecutáis rutinas externas de C++ Mediante DLLs o el paquete Rcpp O de alguna otra forma? vale, no, no solemos hacer paquetes eh, utilizamos, bueno, no solemos, paque hacer, perdón, no solemos hacer paquetes porque no nos ha hecho falta, realmente hay una cantidad de cosas hechas que, que son bestiales eh, ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es, es, es un ejecutable en C++ que llama a paquetes de R a, a trocitos de código de R sí que es verdad que para el tema este de Hitman cuando yo lo cuando lo implementé eh, el tema este tal, yo me leí el artículo y lo que hice fue una implementación, eh, entendiendo lo que había de este artículo. No, no generamos el paquete, hice parte, la parte digamos, más fácil en C++ y lo más complicado, por ejemplo, yo que sé, sacar la transformación de Boscox con, con R. Y lo que haces es, al final, un ejecutable en C++ y lo y en código R. Y luego ya ese ejecutable en C++, como, como he comentado, lo, lo llevamos en forma de servicio, es decir, tiene una entrada definida, y ya se llama forma de RPC y se, se resuelve al principio de los principios usábamos una componente que se llamaba para .NET y tal que era un poco más lento, es como el RSRB de Java que no sé si lo conocerá, que es una cosa que, que también he hecho pero yo lo, lo más rápido que he encontrado es, es esto, es con esto además lo bueno es que te lo puedes llevar a un clúster de, de altas prestaciones que es una cosa que viene bien <risa> pero, pero, pero si sí, no, no, no hemos hecho nuestros propios paquetes pero ya te digo, porque no nos ha hecho falta, o sea, lo que hacemos en este caso de las predicciones es bastante común y hay mucho escrito. Vale. ¿Alguna pregunta más en la sala? No, yo tengo. Vale. A ver, vamos a echarle un capote a estadísticos y a meternos en el mundo informático ya de los dos. Vale. O sea, porque tú eres un especimen raro, eres un estadístico teleco que programa mucho, entonces estás metido en el mundo del interno de las cosas, controlas eh, la cosa, controlas el dato, controlas la programación. Uh -huh. Yo creo que es el hombre perfecto. Veníamos hablando antes pues, que no va a faltar trabajo para este tipo de, de profesional. Entonces, eh, presentamos una transparencia que eh, decía qué es lo que le hace falta en la academia y las carencias que tiene el grado en Estadística, el grado en Informática. ¿Cuál es tu opinión de qué debería de saber un estadístico, no para trabajar en Estados Unidos, porque no es, es americana, entiendo, eh, aquí en España, con lo que tú has aprendido en esta universidad, o si quieres estudiar en Orda, con tu grado, con tu licenciatura en Estadística y con tu ingeniería, en Telecom te ha sido bastante... ¿Qué, carencia? ¿Qué te ha hecho falta más, aparte de la carrera? Que dices, si me hubiesen enseñado esto, ¿qué estamos haciendo en el estudio? Mm, no, a ¿Qué mí... ¿Qué nos falta para que el estudiante salga y decida bueno, a fichar a un, a un Data Scientist? Eh, bueno, yo en realidad, con la diplomatura en la licenciatura en estadística... Eh, Teníamos mucho ganado. Yo creo que el plan de estudios era muy bueno, tenía una parte de, de, de programación bastante poderosa, digámoslo así, para, para poder desenvolverte en este tipo de cosas. ¿Qué he tenido que aprender luego? Pues he tenido que aprender R, en mi caso, porque no, no lo vi. Y, y el análisis multivariante pues, se, daba, se daba solo parte y tal. Y ahora... La verdad es que pues, es muy muy fácil de aprender y, y todas estas cosas, es, es, muy, es muy sencillo de aprender y de llegar, digamos, a, a, al estudiante, con los markdowns, con los... Con... Pero es que esto, realmente ahora con los mocks que hay tan fabulosos, o sea, hay uno de, de aquí de la Universidad de Stanford y tal, yo creo que te complementas. Entonces, sobre todo de inglés, evidentemente, para luego defenderte, porque hablábamos antes, ¿no? Y dices... Parece mentira, pero sabiendo ese inglés, digamos que te, te ¿eh? Pero A mí, personalmente, lo que yo estudié, creo que era muy adecuado y, y lo he utilizado, lo he utilizado casi todo. O sea, he utilizado la investigación operativa, he utilizado la estadística. Y bueno, he tenido una base para aprender un programa como. un programa un paquete estadístico como, como SR, digámoslo así. Pero. Y bueno, si quieres, en cuanto a la ingeniería, pues yo lo veo también, he aprendido muchas cosas muy interesantes de, de otros campos que tocan otras cosas, pero en este caso me ha servido para potenciar, digamos, mi, mi, mi marketing o, o mi venta, digámoslo así, porque decir que eres ingeniero, pues parece mentira, pero vende más, o sea, vende mucho más, o sea, de hecho, el primer pie que puse en una de estas empresas fue por pues, ser ingeniero. Entonces, pero realmente yo creo con lo que sé, con lo que yo aprendí en la diplomatura y en la licenciatura de estadística, yo creo que tenía tenía todo lo necesario para empezar en muchos de estos trabajos, digámoslo así. A falta de un poco de R, un, a lo mejor un poquito más de multivariante, que me hubiera interesado más yo cuando, cuando estudié, porque también hay veces que hay cosas que no te interesan y luego son fundamentales. <risa> no sé. Vale, creo que no importa más. No, en absoluto, ¿eh? en serio. Ajá. o sea que también vamos encaminados uh -huh. y en informática pues nos aplicaremos también ya ver lo que nos falta y, y mejorar uh -huh. también para que nuestros estudiantes salgan preparados uh -huh. ¿Alguna pregunta más en la sala? Por internet veo que tampoco hay más preguntas Bueno, pues gracias David sí.